La verdad nos hizo libre, nos hace libre y nos hará libre, hermano querido. Acuérdate que el padre de la mentira, ¿quién es? Exactamente, Satanás. Y no hay mentiras chicas, piadosas, verdes, azules, no. La mentira es una sola como la verdad es una sola. Y tenemos el padre de la mentira, Satanás, el padre de la verdad, el Señor. ¿Y quién decide a quién sigo, a quién tengo como padre? Tú y yo. ¿Y quién nos ayuda esta palabra? Esta palabra nos ayuda, hermanitos queridos, esta palabra de Dios. Este alimento me ayuda para que pueda seguir el camino del Señor y no el camino de, del mundo de Satanás que nos tiene ahí en el egoísmo, en la soberbia, en el poder, tenemos que tener. Hermanito, vales por lo que eres, por lo que eres, no por lo que tienes. Tú vales mucho más que a lo mejor alguien que tiene mucho dinero. Y es una persona egoísta, amargada, que no ayuda a nada. Tú estás llena de amor. vale más tú, hermano querido. Así que tengamos siempre, siempre eso muy clarito. Y mira lo que nos dice hoy día el Señor en Romano 11, 11. Nos dice, en lo que requiere, el, el perdón, en lo que requiere diligencias, nos quiere diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Palabra de Dios. No nos quiere perezosos, nos quiere fervientes, sirviendo al Señor, Hermanos queridos, no al mundo. El Señor me dice, ven, ayúdame, sírveme en la humildad en la paciencia, en el perdón, en el respeto. Ven, sirve con alegría, lleva este mensaje a tantos que lo necesitan. Es que nadie me escucha. No digas nadie, con una sola persona que te escuche, basta, hermano querido. Yo de repente tengo varios programas, algunos me siguen en el barrio, y hay uno que hago diario, directo, ahí en Facebook. Y de repente sale de la radio Apóstol Chile, que, que sale ahí a todo el mundo. Y el otro día, hermana Marcia, felicidad, qué sé yo, yo le digo, de dónde sea. Y me pone, soy de México, uno de Guatemala. ¿Te fijas? Entonces, hermanos queridos, yo le decía, ya, mira uno, y allá al otro lado del mundo. Entonces, nadie es profeta en su tierra, partiendo por eso. ¿ah? Entonces, seamos fervientes, hermanito. No perezosos. Lo que tú dejas de hacer no lo hace nadie. No, si para eso están curas, están las personas como usted, no yo. No, hermano. Somos únicos e irrepetibles. Y el Señor te necesita a ti con tu carisma, con todo lo que tú eres. Sabe la edad que tiene, las enfermedades que tiene, las limitaciones que tiene. Sabe. Y Él te pide. Ahí, donde estés? ¿En la camita, en una silla rueda? A lo mejor joven, saltando, a lo mejor donde estés hermano querido así que fuera la pereza ahí tenemos a lo mejor un ayuno que tenemos que hacer de la pereza dejar fuera la pereza bien, y bueno veamos hoy día de qué tenemos que ayunar del egoísmo el mundo dice tú, vale, tú eres lo que tienes porque tienes que ayudar al otro a ti te ha costado, goza, disfruta no te importa el otro el otro será problema de él, no problema tuyo. Y de repente nos vamos enredando en eso. El Señor lo que me da es de él para compartirlo. Que tengo mucho gracias, Señor. Entrego y comparto mucho con los que no tienen. No tengo nada. Nadie no tiene nada. Tienes una sonrisa, tienes una palabra para entregar. Así que hoy día ayunemos de egoísmo. Y le pedimos a Jesús que nos enseñe a donarnos por los demás. Dame ese espíritu de servicio, Señor. Dame ese espíritu que tú has pedido. Tú viniste a servir, no a ser servido. Y nosotros queremos que nos sirvan y no servir. Ya, así que el ayuno de hoy, <ríe> el ayuno de hoy es el egoísmo. Nos va a costar, sí, pero con la ayuda del Señor vamos a irnos dejando a nosotros a un lado para que vaya apareciendo el Señor para ayudar a los demás. Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús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 Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera Jesús que espera por ti que espera por ti te va a llenar Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Es esa es la luz, la luz de Jesús.